Bueno, bueno, bueno. Acá, acá volvimos. Estamos. en nuestro... Mirá, qué bien. Tenemos visitas por allá. Hola. Qué bien. Bueno, ya estamos prontas a tener nuestra entrevista. Lo tenemos a Fede acá ya en la radio. Un placer que esté acá de presencial. Generalmente estamos acostumbradas a, la, a las entrevistas por, por WhatsApp o por claro. llamada telefónica. Por llamada. Así que, bueno, va a estar bueno que, que podamos estar acá. Eh, vamos a a, a dar con el tema del sorteo, por favor, porque hoy tenemos dos sorteos. Dos sorteos, eh, ¿y qué sorteos. Ay, me encanta. Eh, por un lado, el REFU, La como, refu. como todos los viernes, eh, recuerden también que el REFU hace delivery delivery y, bueno, y qué ¿no? Pueden pasar a retirar los eh, jueves, viernes, sábado y domingo. Y domingo. Prontito les vamos a dar las consignas para los dos sorteos. Para los dos sorteos. El otro sorteo es un locro de la Taberna del Jamón y les vamos a pasar el número de teléfono de Clau en el próximo bloque porque no me lo acuerdo, lo tengo que buscar en el teléfono, pero ya saben que el Refugio del Rock tiene Instagram. No, me, agarra, me agarra el bailecito de la silla. <risa> yo no la dejo. <risa> ya se me mueve y se me va del, del micrófono. <risa> claro. <risa> bueno, vamos a presentarlo entonces. Yo voy a leer un poco porque es una presentación bastante amplia y ardua, Ahí va. Eh, yo te bauticé con un nombre que a mí me gusta por un dibujito que tenía una terminación muy agradable, el señor orquesta. Okay. Federico Brandalicio, conocido como el Bunda Campinamar, nació en el Chaco, se crió en la costa, toca varios instrumentos, clarinete, flauta, traversa, instrumentos andinos, quena, quenacho, siccus, gaita, colombiana, acordeón, percusión, trombón, bombardino. En este momento está estudiando trombón en la tecnicatura de jazz. Hace 16 años que estudia música. Estudió desde el 2005 con Nicolás Pisciati a Campinamar, con Miguel Ángel Crudo, que aprendía de armonía y de batería con estos dos señores. En el 2009 ingresa a la carrera de músico en la Escuela de Música Contemporánea MC, o EMC, paralelamente estudiando clases particulares con el maestro Fernando Martínez. Seguimos con la carta de presentación, pero nos vamos a ir más al final porque esas preguntitas se las vamos a hacer a él. 2017, cursa trombón en la carrera clásica con el maestro Carlos Ovejero. 2018, trombón en la tecnicatura de jazz y carrera clásica del Conservatorio Manuel de Falla. ¡Uh! <risa> discos, bunda, discos. <risa> Meta. Jacaré Valija, grabados en Estudios Guión en noviembre de 2013. Rueca, con avi González, uh -huh. grabados en Estudios Guión también en 2014. Travesía, con Mariano Gil, grabados en Estudios Eleven Palas el 17 de mayo del 2016. Así es alto que un montón, sí. un montón, me vuelvo loco. Te felicito, sí, sí. alta trayectoria. Ah, trayectoria ahí va. es lo que falta, porque y ahora sí, estás sí. acá, estás dando talleres, integraste un montón de bandas, participasos, sí, colaborador sos... Uh -huh. Está buenísimo. Por Activando. ahí Activando. Sí, como ahí las preguntas, un poco hoy en un momento cuando nosotras presentábamos quiénes iban a ser los entrevistados, decíamos que tenés una característica, además de todo lo músico que sos y de los instrumentos que tocas, que tenés mucho carisma y eso debe ayudar mucho a la hora de coordinar a mucha va. gente, ¿no? Sí, bueno, por ahora no me dijeron nada malo, pero ¿Bien? sí, <ríe> por ahí va. No te dijimos hola, ¿no? No me dijeron nada no. <risa> hola, hola, <risa> hola, hola, bienvenido. ¿Cómo eh? les va? Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Arrancamos, estamos aceleradísimos. <risa> a toque, okay. bueno, cada minuto vale. <risa> los últimos trabajos que escuchamos que realizaste en Pinamar que tienen fusión, ¿no?, de todos los conocimientos que vos venís adquiriendo. Ajá. Tienen una lección muy particular que es de música andina y como vos nos informaste, de música pelallera, que tuvimos que investigar de qué se Ahí trataba, va. ahora nos contarás vos. Y la pregunta es esa, ¿por qué estos ritmos y de qué tratan estos ritmos? Bien, eh, bueno, la música pelallera, como le dicen en, en Colombia, es una música de banda, ¿sí?, una banda que básicamente lo que hace es eh, agarrar instrumentos de viento sí y percusión, con el fin de, en los carnavales, salir y, y tocar. Uh -huh. Básicamente ese formato se le dice pelayer en Colombia, pero en Perú tiene otro nombre, en Bolivia tiene otro nombre. sí Es como un formato que viene de la mezcla ¿no? con la colonización de los vientos de bronce uh -huh. y la percusión africana, por así decirlo. no eso sería lo que es un formato pelallero. Bien. Yo lo conocí gracias a unos parceros de Colombia que se radicaron en Buenos Aires, unos amigos, familia, uh -huh. eh, con los <coughs> cuales eh, ellos eran más de la capital, ¿no? de, de, de Bogotá, pero también tenían la data esa y cayeron a Buenos Aires y dijeron, che, vamos a armar un combo de esto que acá no hay. Y así fue que armamos una banda pelayera, que nosotros Monaco. le decimos papayera también, que se le dice. Uh -huh. Nosotros armamos La Papayera, que es una banda que eh, se creó en Buenos Aires, muy, muy buena, que, bueno, tenía estos conceptos, ¿no? Vientos y percusión. ¿Sentís que porque te, te sienta cómodo el estilo, digamos, cuando se te ve haciendo música hmm. tropical o andina, lo que sea, se te siente cómodo incluso para trabajar la voz o para comunicarte? Exacto. sí, queda... sí, sí. Es como algo, no sé, viste, cuando vibrás con cierta música y yo siempre cada vez que estudiaba algo buscaba la raíz de todo eso ya sea con el jazz o sea con el folclore cualquiera el jazz es un folclore no que uh -huh. también es el blues ¿no? de, de lo más antiguo vas y es un loco cantando y haciendo palma uh -huh. básicamente eh, entonces sí vibro con esa música básicamente que es no eh, bien terrenal así bien de raíz yo pensaba cuando no sabía que habías nacido en el Chaco, vos sentís que tiene que ver con haber nacido en tierras chaqueñas? Es loco eso, porque yo estuve un año en el Chaco, ¿cierto? Pero bueno, quizás ese año, viste, no sé, uno escucha eh, o Otros hay energías alrededor que te influencian, ¿viste? Es medio loco, pero puede ser. Sí, pero y bueno, por ahí si tu familia es de allá, capaz que lo traes como en las raíces, ¿no? Sí, eh, Mira, de... mi familia no es de allá porque mi viejo es de San Martín, del Conurbano, y mi vieja es de Caseros, o sea, nada que ver, pero ah, si okay. fueron a, a vivir allá. estuvieron eh, a vos. Igual ah, hay una raíz ahí de parte de mi abuela que es paraguaya, ¿Sí? entonces ahí hay como una raíz. Hay, raíz, hay, hay raíz. una raíz. Y tenía un abuelo, mi abuela, o sea, mi tatarabuelo, que era arpista paraguayo es sí. el único registro Ay, que hay de, bueno. de músico pero después nada después mi viejo igual son médicos pero se dedican mucho al arte viste A, ambos pintan ambos eh, eh, les gusta todo lo que es la, la música, la, la música entonces siempre estuvo por ahí ¿no? bueno sos un hijo de la tierra eso no hay dudas Ajá. nosotros yo investigué un poquito yo soy como medio nerd para hacer las entrevistas de una. Y los andes se extienden desde el sur de la argentina y chile hasta colombia su cumbre máxima, que es el Aconcagua, mide 6.961 metros y tiene 7.000 kilómetros de extensión. ¡No jodas! Cuando yo leía la parte andina que vos haces tiene que ver más con el Caribe, yo no escuché la música andina del Caribe colombiano, pero sí escuché en Perú. Y cuando yo escuché a la siembra, Ajá. me parecía ver esas banditas... Que claro, van caminando, esas, que ensayan... Las bandas pelayeras, por así decirlo, pero en Perú tienen otro nombre. Y que van ensayando, sí, ¿no? Sí, ¿Es van ensayando. Van sí, ensayando, nos sí. juntamos a ensayar y ensayan caminando. Y sí, típica banda de, de, de pueblo, vos vas a un pueblo así chiquitito y cada pueblo tiene su banda de, de vientos, así. Bueno, la, la Raiz, te pregunté, dice, ¿Trabajás mucho en formación de bandas, grupos, liderazgo y dirigís? <coughs> ¿Musicalmente pensaste de más chico que este sería uno de tus caminos como músico o se dio? la verdad que fue algo como que se dio medio medio solo o sea inconscientemente viste siempre eh, por ahí tocaba en formaciones grandes eh, y de golpe en las cada formación grande tiene su ensayo de sección sí y en la sección que me tocaba a mí quizás de, de vientos o lo que sea me pone a la camiseta de dirigir como no por una cuestión de querer imponer nada, simplemente por decir che vamos por este lado que me parece que el director quiere por este lado y así siempre fue como que bueno de golpe pa pa pa y uno va como escalando y, y ya te tienen como referente de esas de esas cuestiones sí, que ¿Y? no es eh, nada menor poder tener la capacidad de ir viendo qué sonido tiene que hacer claro, qué dirección que exactamente está sí, sí, sí ¿cuántos años tenías cuando comenzaste en 2005 con las clases particulares? ¿cuántos años tenías en 2005? uy, no sé pero era muy chico muy con Nicolás Pisiati que recién hoy vengo de un ensayo con él que bueno, si sí está escuchando le mando un gran abrazo que es un uh, gran ¿otro? Ahí tenemos un él, él fue un sí. gran gran maestro acá eh, para todos. De mucha gente, sí, de ¿no? mucha gente. Hablo por mí, por mi hermano y por mi primo, que de hecho uh -huh. hoy día yo toco mucho con el Nico. Tenemos un, bueno, la, la costeña Big Bang, que es un combo que armé acá, que es una Big Bang. Él está ahí y de hecho ahora armamos un trío de berracos jazz que es con mi primo y con él. Entonces tocar con Nico para mí es... Como tocar con un maestro que berracos me enseñó un montón. Jazz, de, de Berracos De jazz. Berracos jazz. ¿Y tiene que ver con que le metan fusión colombiana al jazz? No, nada, no, nada, nada, que nada. Ver. Solamente porque estoy, estamos a tope con una serie colombiana Bien. y estamos con la DAE ahí que estamos <risa> agarrando de Berracos. Sí, sí. A. ¿Vos pasaste con... ¿Por cuántos? No, con ¿por cuántos ritmos pasaste para hoy ser febra andalicio en la música? Bien, pasé por muchísimos ritmos. Eso fue algo que Buenos Aires me regaló, eh, que fue llegar allá y empezar a tocar con todo el mundo. Entonces, no sé, de golpe empecé a tocar con muchas colectividades, ¿sí? De golpe había un grupo de peruanos que tocaban música afroperuana y me decían che, damos a Inquitoque, que pum pum, listo. Y yo aparte soy re mandado, ¿viste? Yo, Buenos Aires fue como que dije, ya está, si esto no lo explotó... Bueno, vuelo, está sí. buenísimo. Entonces fue como que, un listo, estaba tocando con los peruanos, tocaba afroperuano. Después me iba a tocar con la colectividad boliviana que tocaba ritmos bolivianos. Y de ahí empecé a agarrar data, ¿viste? Pum, pum. Y fue como que de golpe la absorbía y me quedaba guardado todo, ¿viste? Entonces pasé por Perú, bueno, Colombia, Bolivia, Chile. Después tocaba con unos chilenos que tocaban cueca chilena y aprendí un montón de ritmos chilenos, que estuvo buenísimo. Buen. Eh, entonces, sí, esa diversidad de, de, de, de ritmos y folclores lo aprendí en Buenos Aires, que es donde hay una mezcla de todo. Muy latinoamericano, muy de raíces, muy bueno. Todo, y ves la fusión y ves cómo va todo entrando y decís «Ah, los chilenos tocan salsa porque tal, se fue para allá y enseñó...» viste? Entonces, de mm. golpe, ahí tuvo una gran conexión. Y es lo que está pasando hoy en Buenos Aires. O sea, gracias a la gente que vino de Colombia... Javi, que es un gran amigo mío que vivió conmigo allá en una casa. El loco es docente de música colombiana tradicional. Uh -huh. Fue él también el que está dando esa cátedra hoy día. ¿sí? Eh, hace los instrumentos, da clases. Eh, y bueno. Hoy hablábamos un poco al principio porque el otro entrevistado eh, le gusta mucho. Es escritor, es musicoterapeuta, tiene Ajá. como varias ramas del arte... Pero él defiende y valora la literatura oral y es esto en la transmisión. Totalmente. Y toda esta música que vos estás haciendo tiene mucho eso de la oralidad y de la sí. de generación en generación. Totalmente. Lo que está bueno, que yo siempre cuando doy clase digo esto, la raíz es transmisión oral. Pero también nosotros como estamos estudiando música podemos verlo en una partitura. ¿En una partitura? O en algunos, en algunos símbolos, cosa de que por ahí quede plasmado y uno se pueda llevarlo y estudiarlo quizás, uh -huh. ¿sí? Eh, entonces, nada, hay cosas que son de vía oral, pero que se pueden escribir. Se pueden ¿sí? escribir. Quizás ahí me, me lleva a... Sabemos que la música contemporánea usa todo esto de los estilos como recurso, ¿no? Uh -huh. Es un recurso ahora la fusión de estilos. Sí. ¿Qué significa para vos en tu trabajo musical la fusión? Bien. La fusión, bueno, como bien dices, es como combinar cosas, ¿no? Eh, conceptos. Quizás también hemos... He hecho un grupo acá en la temporada con Diana y Santi Martín que se llamaba Fungi Trio, sí, que lo que bueno. queríamos hacer era un poco combinar los ritmos folclóricos que veníamos estudiando, quizás yo con las gaitas, con las kenas, con los sikus, ¿sí? Y con una, el Santi Martín estaba ahí con la computadora y tiraba, viste, como unos beats. Entonces mm -hmm. se armaba esa fusión que está buenísima, a mí muy muy, me encanta, muy, muy. me encanta. Y hoy día está pasando mucho. Sí. Eso de que agarran, no sé, a alguien, algún tamborero, algún gaitero, alguien que toque algo folclórico y lo agarra y no a alguien que está produciendo ahí. algo más desde la computadora y está buenísimo, porque sí, llega a varios públicos y la combinación, además, está buena. Va a seguir, sí, va a seguir, temporada. sí, eso ya arrancó, ahora estamos en un impasse, pero va a seguir, sí, Muy bueno, funghi, la verdad, Sí, está Yo buenísimo. Tuve una, una vez fui y quedé. Sí, <risa> sí. sí. Perdón, ah. es que no se te escucha si te vas, te vas, te vas. Te vas. Sí, bueno, no, acá te vas en dos. <risa> claro, seguir <risa> estudiando infinitamente es una decisión. ¿O crees que un día vas a parar? No, eso es, es infinito, infinito, infinito todos los días, todos los días de hecho, o sea, ir sí, a un aprende. ensayo es ya estudiar, viste, estar a y cargo Y aprender, aprendes todos aprender, los días, algo. Sí, estar, a, o sea, dirigiendo eso para mí me, me gusta también por el hecho de aprender, viste porque uno va y expone sus ideas y a, además aprendes Recibe. de los demás viste no, no sé como que vas como desculando cosas bien sí. ahí me hace cerrar con la mm -hmm. última pregunta antes de, de, de escucharte cuando a hacer musiquita uh -huh. que vos viniste a Pinamar no llegaste ahora o si bien ustedes siempre están haciendo música acá hay proyectos y sí. moviéndose este año como que trajiste una horda de instrumentos y activaste un montón de gente a que se ponga a estudiar, a aprender instrumentos. Gente incluso que no estaba involucrada con la música, creo sí, yo. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Eso lo planeas ¿Eso te sale? Mi, mi, es como que me sale. y De alguna manera viste te das cuenta de que ya te pasan los días y de golpe decís wow se armó una un montón, arpada, ¿viste? Sí. Eh, y siempre pasó no sé voy tengo los instrumentos no sé nos juntamos a un asado tengo los y esto se toca así y pum, pum, de golpe ve a la persona que está reservada tocando viste y se le despierta algo y, y bueno ahí la arranca la humildad del conocimiento no Exacto, pasa hay maestros siempre. que son así sí. justo recién nos saludaba uno de la ventana <risa> que es así también <risa> Sí, es que la onda viste para mí sí. la, es el Vale más alguien que quiera interesarse por aprender que la plata que quizás viste te pueden pagar en un instituto, lo Ajá. que sea, para dar clases. Es como que eso está buenísimo. Más es más valioso. Sí, sí, sí. <coughs> si bien somos músicos y vivimos de esto, pero bueno, me, me vale más eso hoy día. Mm. Está buenísimo. Ahí Mati nos estaba haciendo Zoom que están escribiendo tus padres, te mandan saludos. Ahí va el gordo. <risa> están escuchando, así que gracias por estar ahí. De Voy bien. a buscar a Dai, así que bueno Dale. Eh, bueno, bueno, salí, vas a buscarla Bueno, eh, contanos Ustedes estuvieron también en el verano Yo aprovecho y te hago, te hago una pregunta eh, Con Fernandito estuvieron un montón Tocando con, todo el verano sí, ¿Van a Fernandito. seguir? Mirá, eh, Fernandito y los crocantes Y les crocantes eh, Fue y es una banda de cumbia Que se creó eh, Con unas personas que hoy día no están Mutó a una formación nueva la onda sí siempre seguir tocando cumbia, pero bueno, veremos qué es lo que pasa para, perdón, veremos qué es lo que pasa para este verano. Lo que sí te puedo decir es que cumbia va a seguir sonando, no sé si será en formato Fernandito y los Crocantes o qué Eso será. Eso es lo importante. Pero vamos a seguir haciendo cumbia, para siempre. que todos salgamos a bailar. Sí. De una a tope. Sí. <ríe> Yo voy a Bien, nosotros eh, nos hemos vuelto un poco locos con, la, con los sicus, ¿sí? Eh, entonces, nada, lo que vamos a hacer ahora es un formato de sicuriada, digamos, tradicional, ¿sí? Es una música del norte, eh, que se encuentra, bueno, en el norte nuestro, en el norte de Chile también. Eh, y nada, vamos a tocar un tema que se llama Flor de Cactus, ¿sí? Eh, qué bueno, nada, estuvimos estudiando eso, así que vamos a darle... Sí, la cuarentena no sirvió para eso. Bueno, ¿me saco esto un toque? espero que estén todos ahí perdón interrumpí ahí la, la... Ah, no. repita repita que están escuchando Esto es para hiperventilar. Bien, unos pulmones así sí. de grandes. Estuvo buenísimo, ahí va. estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias. Contanos si querés un poco el origen, dijiste que era de Chile. No, de, digamos el norte, ¿no? Que se mezcla por ahí con el norte de Chile también. Ajá. El norte bien. Nuestro, ah, la Argentina. Es nuestro, la Argentina. Sí, esta canción sí, claro. Ah. Sí. Del norte, yo creo, yo creería que sí, viste, como que el norte nuestro también es casi Bolivia. Entonces, como que hay una mezcla ahí. Ponele sí, que hermosa, sea mucha... que toda esta data baje de, de Bolivia, ¿no? Ajá. Este, y básicamente lo que estuvimos investigando, ¿no? Estas zampoñas, se le dice zampoñas malta, laquitas se le dice en Chile, laquitas, Ajá. ¿sí? Eh, son dos flautas unidas, digamos, que se pueden separar, ¿sí? La ira y la arca, ¿sí? La gira, ira, ira y ira la arca. La ira Podría y la ser. arca. Gira y no. La ira y arca. Podría ser. <risa> la ira y la arca, ¿sí? ¿sí? Son dos flautas que uno las puede tocar, digamos, solo, pero digamos tradicionalmente se toca eh, compartida esa melodía, Compartido ¿no? Como hicimos recién. Y, y siendo varios, claro, ¿sí? Entonces yo invito a cualquiera que esté interesado o interesada en este ritmo que me escriba y la onda de esto es eh, fomentar esto acá y generar un gran grupo de sicuriadas. Sicuriada, Alucinante. Alucinante. Alucinante. Sí. Bueno, no sé si quieren hacer otro otro tema. ¿Tienen? Sí, dale, trajimos ahí un acordeoncito y una, una güira para hacer una cumbiecita de paso. Bueno, ¿Sí? ¿Quieren? Sí, okay. cómo no, cómo no, cómo no. ¿Ani querés aprovechar? Bueno, estamos acá, esperemos que estén todos disfrutando de esta entrevista. Estoy, sigo con el problemita de que para mí el micrófono está en el techo, no sé, no me acerco. ¿Dónde está? Eh, la verdad que muy lindo, esperemos que lo estén disfrutando. Eh, ¿Cómo se llama la cumbia? Bien, esta cumbia se llama Mara del Carmen y está dedicada como al mar, de alguna manera. Bien. Bien. del mar, donde tu madre te viste con su labio de coral, donde tu padre te viste con su labio de coral. Ay, ay. El barco juega en las olas, y tú juegas con la arena. El barco juega en las olas, y tú juegas con la arena. Los caracoles te adornan con un coro de sirena. Los caracoles te adornan con un coro de sirena. A ver cómo repica esa guacharaca, Eva. Carmen naciste allá en la orilla del mar, Mara del Carmen naciste allá en la orilla del mar, donde tu madre te viste con sus labios de coral. Ay, Mara, Ay, Mara, Ay, Mara, Ay, no, Mara. Ay, <risa> no, bueno, bueno, la verdad que estamos más que agradecidas con esta entrevista, Munda, con la música que nos regalaron. Eh, bueno. Todo el éxito. Repitamos que si hay sicuristas. Sicuristas, sicureros, sicuristas, sicuristes. Interesados, eh, se comuniquen para las muchas cosas que están haciendo, ¿no? Porque Exacto. hay que acercarse y aprender a... Aprendernos no, sumarse. ¿no? Sumarse, sumarse tener pilas, sí, y aprovechar que estamos acá en este momento eh, de pandemia y aprovechar que hay mucha gente acá, sí. este Acá también está Dai, que está dando unos talleres muy lindos de, de, canto, de canto, sí colectivo, canto sí, colectivo. Sí, o bien. sea, hay que aprovechar esta data porque, bueno, nada, es, es ahora. Sí. sí porque el día de mañana, luego de vuelta, se nos vamos y bueno. Nada, hay que esperar de vuelta Hay que, que aprovechar que en el verano van a estar todas las plazas llenas de grupos de claro, gente haciendo música. Claro, exactamente. Va a ser así. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas que terminen bien el, el viernes y nos vemos en estos días. Dale, gracias. buenísimo. chao chao Nos tenemos que ir a la tanda y al corte. No se vayan que viene la próxima entrevista. Vení, Anita, volvé. Gracias. Konto nkun wa hatu sa